Bueno, yo soy Joaquín Zamora, soy productor ejecutivo, eh, realizador y director de hasta ahora es, bueno, de programas de televisión y de espectáculos básica, básicamente para televisión. Eh, en realidad, ahora también estoy viviendo en el momento de transformación, por, por eso creo que no es solamente televisión. Ahora cuando hablamos de, de dedicarse a realizar o de dirigir o guionizar. Ya no es solamente el entorno de televisión, sino que ahora mismo ya pues, los entornos han abierto muchísimo, ¿no? Y toda la parte digital y de contenidos digitales, que no es puramente televisión, tal como la entendemos, y pues ha variado, ha hecho que todo esto cambie mucho, incluso las plataformas, ¿no? Y todo el, el viraje de contenidos que están haciendo las plataformas. Pues eh, siempre, siempre está en mi cabeza. Siempre ha estado en mi cabeza eh, el mundo del cine o de la narración audiovisual, mejor. ¿no? Siempre ha estado en mi cabeza desde que leía libros, siempre, siempre me los imaginaba en imágenes, siempre lo veía como una narración de imágenes. Eh, y bueno, es un camino, ¿no? El que haces cuando tienes esa intuición o estás tan enganchado a las imágenes y, y todo lo piensas en imágenes y todo tu forma, en realidad cuando encuentras tu forma de expresión, y en mi caso la, la primera forma de expresión, mi, forma, mi primera forma de expresión fue la fotografía, que es, es muy buena introducción a la hora de aprender a narrar, a la hora de aprender a contar, a de contar con imágenes, de la potencia de las imágenes. ahora y, y uh, ese es como mi primer acercamiento entonces lógicamente a partir de ahí eh, pues eh, ya pasé a no, la parte de imagen en movimiento no pero bueno sobre todo sobre todo para mí lo que me definía siempre desde pequeño era que leía las novelas y las siempre con imágenes siempre en secuencias siempre en movimiento ¿no? Eh, antiguamente trabajábamos para una televisión, por lo menos en nuestro país, en donde había solamente dos canales, la 1 y la 2. Por lo tanto, las emisiones que hacíamos, eh, tú notabas al día siguiente cuando salías a la calle y notabas que la gente la había visto, porque claro, de repente tenían sus audiencias brutales. Mi trabajo, yo me incorporé al mundo de la televisión cuando empezaron las privadas. Toda mi generación nos incorporamos cuando empezaron las privadas. Eh, todos los que estábamos en la universidad en ese momento tuvimos la grandísima suerte de que se abrían nuevos, eh, nuevas posibilidades y, y aún así eran esos canales muy, muy fuertes en donde. Claro, o sea, tú hacías un programa y mínimo te estaban viendo 4, 5, 6 millones de personas que para nuestro país, y más pensando en los datos de ahora, pues eran auténticas borradas. Con lo cual, tú te tenías esa sensación de salir al día siguiente a la calle y si hacías tu, tus prime time, cuando hacías programas de prime time. Yo siempre he hecho prime time, salir a la calle y, y notarlo, notar que la gente estaba hablando de eso, porque bueno, la tele unía a la familia entera, era eh, una forma de, de sentarse todos juntos y de. de de Hablar de algo común. Antes te veía muchísima más gente, los contenidos estaban muchísimo más reservados y eran contenidos mucho más difíciles porque eran, tenían que ser contenidos estándar. Ahora te ve muchísima menos gente, pero es cierto que los contenidos se han, se han abierto radicalmente. En realidad, es que, joder, yo tuve mucha suerte por lo, por lo que os decía antes. Mi generación es una generación que de repente tuvo todas esas, esas ofertas de, de trabajo con nuevas cadenas que, que arrancaban y por lo tanto eh, te incorporabas, o a mí me fue bastante fácil incorporarme a, a, al mundo de la televisión. Es cierto que también todo, casi toda mi generación, y creo que es algo compartido con, con los demás, nosotros empezamos a hacer la carrera y empezamos a, a trabajar todo esto porque queríamos dedicarnos al cine. El cine en España era algo absolutamente cerrado, era un coto cerrado de familias prácticamente. No existe mucha producción, y menos antes de producción cinematográfica en España. Pues mira, eh, aparte, aparte de, por supuesto, creatividad, por supuesto. Creatividad, tener, estar suficientemente formado como para tener eh, para, poder, para poder desarrollar tu creatividad. Evidentemente, una, una parte muy, muy importante de nuestra profesión. Que no muchas veces hablamos de esto, pero me parece que con el tiempo uno de los, de los valores, lo, lo, lo que yo más valoro, sobre todo la gente con la que trabajo, la gente que me gusta fijarme y que, que igual luego promociono, es el liderazgo. Antes lo he dicho y es el liderazgo. Es la capacidad de trabajar en equipo. Es la capacidad de, de, de sumar, de sumar, de sumar y de sumar, de quitarse el ego de trabajar mucho con el ego. En nuestra profesión es muy importante que trabajemos con nuestro ego y matarlo y meterlo ahí abajo, al fondo, tener suficiente como para tener tu personalidad, pero muy importante que el ego no, te, no, te, no esté por encima tuyo porque es que te va a quitar todas las, todas las posibilidades. Y creo que sumar, hacer ese ejercicio importante de, de equipo, de sumar cualquiera, cualquier opinión en cualquier momento de cualquier persona, te puede servir. A lo mejor no para que te sirva como tal, pero sí como un chispazo como una lanzadera de algo. Eh... En realidad, si, si una persona no se atreve, es porque igual no, tienes, no, lo, no, no lo tienes tan tan dentro. A lo mejor le diría que si te gusta tanto, pero no te atreves, lo que tienes que buscar es cómo haces para que te vas o te pierdas el miedo de, no, no, no sé, no sé. o sea, Es que al final es una carrera, o es un sí, es una carrera profesional, es una carrera que tiene mucho que ver con la pasión. Todo este tipo de, de, de trabajos tienen que ver con la pasión. Entonces, porque te va a llevar muchas horas, porque vas a dormir muchas veces muy poco, porque vas a estar mucho tiempo fuera de casa, porque hay una cantidad de componentes que solamente lo haces porque tienes pasión. Y es la pasión la que tienes que buscar dentro de ti, y esa pasión va a ser la que te haga diferente, es la pasión la que te va a hacer que tengas tu propia marca personal, eh, es la pasión la que haga que los demás te sientan apasionado y por lo tanto se suban a tu carro, y se quieran subir a tu coche, porque entonces es la pasión, es lo que tú comunicas, y esa pasión hay que buscarlo dentro de sí mismo. Yo he pasado temporadas de mi vida en donde he perdido la pasión, y yo he notado que he perdido la pasión, sí No somos lo mismo cuando tienes 20, que 30, que 40, que 50, te pasan muchas cosas en la vida. Y hay veces que esa pasión la pierdes. Tienes que buscar un poco dentro de ti dónde está esa pasión, esas referencias, las cosas que, que, que te gustan. No perder esa referencia de las cosas que siempre te gustaron las personas que te marcaron, las películas que te marcaron, los programas que te marcaron. Y volver a beber de, de las cosas que para ti eran, eran fundamentales. Y eso y todo eso... Eh, ocurre en esa etapa tan en la que estáis vosotros ¿no? en la que uno, eh, tu cabeza es una esponja y se va llenando de muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y es muy, muy, muy, muy importante porque vas a vivir el resto de tu vida de que esas referencias que te hiciste cuando éramos muy jóvenes y es muy importante tener esas referencias bien dentro, bien frescas, porque de verdad vas a, vas a vivir de, de ellas. En mi época para mi, para mi generación por ejemplo, yo sigo tirando cuando tengo dudas de Buñuel, <ríe> porque era con lo que yo viví, era lo que, yo, lo que me parecía revolucionario en ese momento y lo que me parecía absolutamente eh, novedoso para mí. ¿no? Y, era como, y al final, a pesar de la, de la distinta de época que estamos viviendo ¿no? y no tiene nada que ver, pero cuando te recurres a lo que eran tus referencias, siempre están ahí y es las que te han hecho a ti, las que te han formado como persona, como, creativo, ¿no? como creador. Era un programa que se llamaba El Show de Cándido. El Show de Cándido era un programa maravilloso en el que cogíamos a una persona muy, muy, muy, muy muy cándida y le hacíamos creer que estaba en una casa tipo gran hermano. Lo hicimos en Argentina, en, un, en, una, en una villa en Argentina impresionante. Todos los, que, los concursantes que estaban con nuestro Cándido eran todos actores y entonces es una parodia de los grandes realities donde los actores iban haciendo todo estaba todo parodiado y todos los pasos en donde en cada había en cada programa siempre había una expulsión y una explosión dramática y había siempre jugábamos a parodiar las cosas que ocurrían en Gran Hermano o para dar, parodiar a los programas de, de de reality de bodas o parodiar los programas. de y, y era un programa que era muy divertido porque además lo ibas creando casi en el día a día porque los actores estaban en pura impro. tenías Nos habíamos marcado nuestros guiones, hasta dónde queríamos llegar, cuál era el punto de partida y a dónde queríamos llegar para reventar. Y, y entonces era pura Imbro, con lo cual para mí trabajar con actores también era maravilloso y hacer un reality donde todo era mentira después de haber hecho tantísimos realities eh, y que te fuera entrando todo y conseguir llevar a esa persona que era muy cándido, pero conseguir hacerle creer que llegaba a la final y que ganaba el premio y que, no, bueno, no lo ganaba, en realidad llegaba a la final y le daban el premio al otro y entonces en ese momento se levantaban los que habían sido expulsados y se levantaba uno y decía, pero yo impugno ese premio, ¿por qué? Porque ese es un actor. Y entonces nuestro candidato decía, ¿cómo? ¿Cómo un actor? Sí, porque ha salido en la serie no sé qué tal cual y ese es un actor, pero no solamente él, yo también soy un, un actor, decía el otro expulsado. Se levantaba otro, y yo también, yo también. Entonces, pues claro, esa mezcla que al final se convierte en un homenaje a esa persona candida, que es tan cándido, que a todos le querían por la, su candidez, por su bondad. Entonces, al final estás dando un premio súper bonito a alguien que estás premiando su bondad y su, y su candidez. Este es uno de los programas que me tuvo mucho éxito porque no se sabía la sexta. <risa> Pero cuadró todo, quedó todo perfecto. Conseguimos que no se dieran ni cuenta de nada. Durante dos meses y pico de rodaje él pensaba que estaba viviendo un reality auténtico. Ese, ese es uno de los, de los proyectos más de los que más me gusta.